Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ayer me olvidé de decirte que estas tres palabras claves eh, para el Nodo Norte y tres palabras claves para el Nodo Sur las eh, estuvieron trabajando, las estuvieron haciendo... Eh, alumnos y astrólogos del CAF, del Centro de Aprender Astrología Fácilmente. No están hechas por mí estas tres palabras claves. Yo las estoy dando en este video, nada más que eso, las estoy transmitiendo. Eh, ayer las tres palabras claves las hizo la NIC BEPAR eh, y hoy el Nodo Norte Tauro lo hizo Verónica Quesada, así que bueno muchas gracias a todos, a todas a todos, fueron seis los que participaron eh, así que los van a estar escuchando, voy a ir dándoles las autorías, por supuesto bien eh, entonces, ya saben lo que son los nodos lunares, ya saben que es la puerta del karma de lo que viene de lo que traemos a esta encarnación para vivir. Entonces, el nodo norte, el nodo kármico, ¿sí? ¿Qué venís a aprender si tenés nodo norte en Tauro? A disfrutar, a autovalorarte y a vivir la abundancia. Eso lo traes a aprender. ¿Qué es lo que traes como herramientas? Nodo sur nodo sur en escorpio siempre están en signos opuestos porque son dos puntos en el cielo que están exactamente opuestos entonces siempre vas a tener si el nodo sur está en tauro el nodo eh, si el nodo norte está en tauro el nodo sur va a estar en escorpio y así pasa siempre en todas las cartas de hecho hay muchos astrólogos que marcan nada más que uno de los nodos, el Nodo Norte, porque ya saben que el Nodo Sur está exactamente a los mismos grados en el, eh, en el otro signo. Bueno, eh, en el signo opuesto digo. Entonces, Nodo Norte en Tauro, venís a aprender a disfrutar, a autovalorarte y a ser abundante. ¿Qué herramientas traes? Que sos ambicioso, talentoso y posesivo. Con esas tres herramientas, Tienes que haga, tomarlas, iba a decir, como decimos en Argentina, agarrarlas, eh, y poder desarrollar lo que traes para aprender de otras instancias. Bueno, muchas gracias por acompañarme, eh, mañana nos volvemos a encontrar, sí, claro que sí, como todos los días, por supuesto que nos volvemos a encontrar, ¿con qué? Con el Nodo Norte en Géminis. Chao, hasta mañana.